Hola desarrolladores y bienvenidos a un nuevo video donde les voy a enseñar cómo están hechas algunas partes de mi juego. Primero lo voy a abrir para donde ya se abrió y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es tomar todos los puntos Intentando que el enemigo, o sea, este cuadrado rojo, no nos toque. Porque si lo hace, perderemos, básicamente. Y cuando ganamos, nos, nos muestra esta pantalla. Y cuando perdemos, nos muestra esta. Ahora, lo que les voy a enseñar es cómo hago para hacer aparecer todas estas, todos los puntos. hago para ap aparecer al enemigo sin que mate al al jugador al comenzar la partida uh, que cuando apenas le das comenzar la partida com eh, comienza y te mate Ajá. Eh, y como hago que el enemigo se mueva para que eh, se ha traído por el por el por el jugador bueno comencemos voy a abrir el, la carpeta del juego bueno este si quieren ver los, estos archivos pueden ir a mi repositorio de github lo voy a dejar en la descripción está un poco en inglés está en inglés en su mayoría Bueno, le voy a enseñar primero eh, como hago para aparecer los puntos de manera aleatoria. Y abrir la clase donde el archivo donde lo tengo, un momento, no tengo un movimiento, no creo que esté bien puesto esto, pero luego cambiar el nombre, el nombre del archivo. Mm, Aquí okay. tenemos donde se crean lo, los puntos. Okay. Primero pedimos eh, como valores la superficie donde queremos dibujar, donde queremos poner a estos puntos el límite 1, el límite 2 de la, o sea, la cantidad que te, el mínimo de la cantidad y el máximo de la cantidad que queremos producir, el objeto que queremos el tamaño del objeto eh, luego crea, luego cuando se comienza a ejecutar esto creamos una lista de objetos y la cantidad de objetos dentro del random dentro del límite random eh, luego con un for recorremos eh, la cantidad de objetos que queríamos en la posición 1 digo en la posición x que sea random eh, del, el ancho y el, menos el tamaño del objeto esto es para que para aparecer de manera random al al, al objeto dentro de la pantalla luego creamos un nuevo objeto que utilizamos el parámetro objeto con la eh, superficie y las posiciones que obtuvimos de manera random luego añadimos a la lista de objetos el nuevo objeto hasta, y esto pasa hasta que termina de de ejecutarse la cantidad de objetos que queríamos y se devuelve la, la lista de objetos ahora les voy a enseñar cómo hacemos esto en el main, en el main. aquí está la lista de puntos Ups, perdón. la lista de puntos movimiento punto crear objetos que es esto en la ventana de 10 a 20 puntos y con el objeto punto puntos que está en este archivo y básicamente es crear eh, eso ahora les voy a enseñar cómo hago para que se mueva el el, el jugador de manera eh, añadiendo el de manera inclinada por decirlo de alguna manera estos Ajá. Primero creo los Unas funciones En las cuales Voy a hacer que se eh, que, que la posición del objeto Se sume Con la velocidad Dependiendo Y este Si Si el objeto llega al tope Que se deje de mover Ok Ahora eh, Get Cre es para que si se si se están presionando dos teclas al mismo tiempo no importe y lo reciba de igual manera Python digo Python así para así poder moverse de manera inclinada a ver aquí utilizamos estos estas funciones para mover a todos estos lados y después devolvemos la variable x y la variable y bien, ahora les voy a enseñar cómo están hechos. El si no entienden esto, por favor, díganmelo en los comentarios. Por favor, eh, ahora les voy a explicar cómo hago para que el objeto, digo, para que el enemigo se siente, esté atraído por el, el jugador. Primero podemos el objeto que se atrae, o sea el el enemigo, luego el que lo atrae, uh, o sea el jugador y dentro de un rango. Entonces este if es para comprobar eh, si el objeto que si el objeto que atrae está dentro de la, del rango del objeto que es atraído eh, se ejecute se ejecute el, se ejecute la atracción si no él se va a quedar simplemente quieto si no te acercas demasiado es como su campo de división básicamente ahora si esto, se, si esto es correcto si se disputa bien aquí se va a ajá, se va a, um, a cambiar la variable x o sea la posición x en x del enemigo para moverlo hacia la derecha o izquierda o dependiendo de donde esté el objeto que es que lo atrae o sea el jugador y luego se devuelven las variables x y y que esto no es un problema aunque esto no se ejecute porque aquí las habíamos definido anteriormente okay. mm. y la posición random que básicamente que obtenemos el objeto para poder ejecutarlo eh, que lo alejamos de otro objeto ah, este es para spawnear el... de manera random al enemigo y dentro de un rango okay. que el objeto Ajá, recibimos la posición Ah, eh, perdón. Le colocamos una posición por eh, random dentro de un rango... Al... Um, como les digo? Dentro de un rango al... Eh, al objeto. Digo. Perdón si no me explico muy bien. Eh. Bueno, entonces aquí comprobamos... Que el objeto no esté tan cerca digo no aparezca tan cerca del digo aquí comprobamos que si el objeto aparece demasiado cerca del objeto que lo atrae eh, que el objeto que lo queremos alejar que se ejecute esta variable esta esta definición de nuevo hasta que deje de estar tan cerca para que no le haga daño volvemos esta, a ver, estas estos valores ya yeah. mm, que más le podría explicar les podría explicar bueno ya más nada les voy a explicar un poco de lo que está haciendo aquí primero se inicia déjeme ver si puedo explicarle algo de lo que dice aquí bueno aquí colocamos el movimiento al jugador con el update que era la la la función que utilizamos que vimos anteriormente y la, el, la atracción del enemigo también Luego aquí dibujamos todos los datos dependiendo de si el jugador no, no ha perdido y de... Dependiendo de si el jugador no ha perdido. Dibujamos el jugador, dibujamos el enemigo, dibujamos el texto, eh, actualizamos la ventana para que el texto aparezca y dibujamos la, la cantidad de puntos que tiene entonces aquí se dibuja de nuevo si sí perdió si se perdió eh, este, se dibujan unos cuantos textos y aquí eh, les voy a explicar esta parte que es bastante importante que es la lista de puntos que por cada punto en la lista de puntos si el jugador chocó con si el rectángulo del jugador choco con el rectángulo de, el, del punto se le añade puntos al jugador a la cantidad de, de jugadores entonces se elimina de la lista el punto que tomó el jugador y si no ocurre esto el punto se dibuja normalmente ok si la lista de puntos no está llena o sea que si la lista de puntos no está llena, o sea que, te, que tienes todos los puntos, se dibujan estos textos para indicarte que has ganado. Y si no has perdido, eh, si el enemigo, si el rectángulo del enemigo colisiona con el rectángulo del jugador, entonces los is igual true, o sea que perdiste. Luego se actualiza la pantalla las actualizaciones de pantalla por segundo o sea los FPS y ya y como esto es una función aquí en esta parte llamamos a la función luego de definirla gracias por ver si les gusta el contenido suscríbanse eh, y gracias